Hola, bienvenidas y bienvenidos a una charla más de la PyCon España 2020 Pandemic Edition. El título de la charla es AutoML Machine Learning para vagos. Bueno, un poco sobre mí. Uh, hola, soy Manuel Garrido, soy el Lead Data Architect en Daltics, también soy profesor en la Escuela de Negocios de Murcia, en AE y profesor en la Lisbon Data Science Academy, y soy autor del curso de Udemy Machine Learning y Data Science con Python. En cuanto a mi background educativo, estudié Ingeniería Industrial en la Politécnica de Valencia y tengo un Master in Management en el IE Business School. En cuanto a mi carrera profesional, una carrera bastante estándar, empecé como consultor, luego pasé a analista y después a Data de Scientist. En cuanto a tecnologías usadas, pues como consultor usas pues Excel. ¿no? Como analista usas Excel, hay un momento en que te cansas de hacer los mismos informes una y otra vez, aprendes el mundo de la programación con macros, con VBA, apasionante, luego pues como quieres cambiar a algo más serio y empiezas a usar R, empiezas a hacer modelos predictivos y finalmente pues ya pasé a Python pues porque es mejor, lo siento. Este es mi contacto, hola.manewarry.com y bueno, un poco de autobombo corporativo sobre Taltics. Taltics eh, empresa belga con el departamento técnico aquí en Portugal. Yo vivo en Portugal, en Lisboa. Y bueno, hacemos retail analytics, eh, anál análisis, información eh, para pues, los supermercados, cadenas de supermercados más grandes de Europa. Eh, estamos buscando a una persona para trabajar en Lisboa, un Director Engineer y Analyst. Para trabajar conmigo en mi squad, en mi equipo. Eh, si queréis venir a Lisboa, que está pues súper de moda. Eh, hay menos, menos casos de coronavirus. Eh, pues ya sabéis. Eh, Enviad un mensajito. Y bueno, seguimos. A ver. Vale, pues, ¿qué es AutoML? Eh, llamamos a AutoML al conjunto de técnicas que ayudan al desarrollo automatizado de modelos predictivos. Vale, pues si Machine Learning es ya de por sí una manera de automatizar. Eh, procesos, el digamos usar datos históricos para que una máquina pueda hacer cosas de forma autónoma pues automated machine learning es pues, un paso más, ¿no? es automatizar aquellas partes que se pueden automatizar del proceso de desarrollo de machine learning. He intentado buscar el origen de AutoML, es bastante reciente pero el de los grupos más importantes y más establecidos es este, autoML.org que es un, una colaboración entre la Universidad de Freiburg y Hannover, ¿vale? Son de los eh, grupos pues, que desarrollan más, eh, más papers, más estudios sobre técnicas de AutoML, ¿vale? En la página, pues eso, eh, autoML.org, bastante chulo, ¿eh? Tienen un montón de papers. Eh, bueno, pues como he dicho antes, ¿no? En un proceso de Machine Learning, un proceso de Data Science, hay, suele seguir unos pasos determinados, ¿vale? Y hay pasos que al final son siempre los mismos. ¿no? El proceso es el mismo, pese a que el problema en sí, los datos son distintos. No, pues si esto en sí son eh, los pasos de un proceso de data science en general. Definir objetivos, con la parte de negocio, el departamento de negocio o el cliente se reúnen contigo para definir pues qué es lo que quieren de verdad, cómo se puede trasladar a un problema de machine learning, qué objetivos vamos a considerar. Qué consideramos como éxito o no, etcétera, eh, qué plazo vamos a tener, eh, luego pues hacemos análisis exploratorio de datos para pues conocer los datos, ¿no? Entendernos mejor, encontrar errores en los datos, si faltan datos, si el problema si sí es imposible con los datos que obtenemos, etcétera, ¿no? Luego pasamos al mundo de desarrollo de modelos predictivos, que aquí lo he desarrollado pues, los pasos en general más en detalle. ¿No? Pues empieza primero pues, con preprocesado de datos, pues si hay valores nulos, eh, outliers, etcétera, eh, codificación de datos no numéricos. Luego pasamos a selección e ingeniería de variables. Selección, pues decidir qué variables queremos quitar, qué variables queremos conservar, ingeniería de variables, cómo vamos a vectorizar los datos, eh, cómo, qué embeddings vamos a hacer eh, en columnas de texto, etcétera. Luego pues selección de modelos en donde pues aplicamos o nuestro conocimiento de dominio o los modelos que más funcionan según la literatura o al final lo que hace la inmensa mayoría de las personas el importar un montón de modelos y a piñón en un for loop intentar eh, ver cuáles funcionan más o menos mejor. Una vez tienes los modelos, los algoritmos en sí, eh, que funcionan mejor, pues hay que optimizarlos. No hay que encontrar aquel conjunto de hiperparámetros, es decir, de manivelas, de settings que cada modelo tiene para ver cuáles funcionan mejor en función del objetivo que hemos definido inicialmente. Y después, pues volvemos al principio, ¿no? Y seguimos haciendo esto, eh, en teoría, cada vez mejorando eh, la función objetivo, ¿no? De reduciendo las pérdidas. Y al final, pues desplegamos. Toda esta parte que está en azul es bastante tediosa y es lo que intenta. Eh, el automatizar eh, las técnicas de AutoML. ¿vale? ¿Qué no es AutoML? Eh, AutoML hoy por hoy, uh, 2020, no es una solución plug and play, al menos en mi opinión, ¿vale? Las soluciones open source que existen, y llevo varios años pues revisándolas, eh, necesitan eh, mantenimiento y cuidado, ¿vale? No es algo que puedas importar y funciona mágicamente con tus datos, ¿vale? Si el campo de Machine Learning es un campo que es relativamente nuevo, el campo de AutoML ya es un campo que es un, un caos constante. vale. Librerías que están en alfa, librerías que, que directamente no funcionan, eh, etc. Hay que saber. ¿vale? Es como el JavaScript es como el JavaScript de Data Science, ¿no? en el que hay miles de frameworks y es un caos. vale. Eh, las soluciones comerciales pues funcionan mejor, pero pues siempre necesitan que los datos tengan, se ajusten a su paradigma. A su paradigma, ¿vale? Eh, raro es el, el sistema en el que tú pues arrastras los datos tal cual, te los envía un cliente y funciona mágicamente, ¿no? Eh, pues eso, no es una solución por gameplay play y desde luego no es un reemplazo para un data scientist. Gran parte del valor que aporta un data scientist no está en el desarrollo de modelos predictivos. ¿Vale? Por mucho que pues, todos los artículos basurilla que hay en internet nos quieran decir. ¿vale? Cada vez más el desarrollo de modelos predictivos es un commodity. ¿vale? Es algo que es muy fácil conseguir un modelo que funciona suficientemente bien. ¿vale? Si el modelo en sí, el performance, es eh, tu objetivo competitivo para tu empresa, ¿vale? pues usa una solución que ya exista y luego puedes dedicar tiempo a desarrollar algoritmos guays y nuevos, y publicar papers... Y, y ser, pues, guay, ¿no? Eh, gran parte del valor que tenemos los Data Scientists es el trasladar necesidades de negocio a un problema de machine learning, ¿vale? Eh, llevo bastante tiempo en esto y eso al final es lo que. El tener una clara definición de un objetivo, el tener unos datos que son limpios, que funcionan, etcétera, es donde pasas gran parte del tiempo y donde los proyectos de Data Science suelen acabar mal, ¿vale? Eh, con esto dicho, voy a explicar pues, las librerías con más establecidas, ¿vale? Establecidas comillas, digamos que yo diría que todas están en alfa, ¿vale? No conozco a ninguna empresa que use estas librerías tal cual, sin revisarlas, eh, ni tener muchísimo cuidado, ¿vale? Yo, por ejemplo, no las uso en un entorno productivo. Empezamos con AutoSaki Learn, uh, bueno, esta es la página web. Como veis, eh, si vamos a esta página web de AutoML, del grupo, eh, vemos que eh, AutoSight Learn es parte de sus proyectos. ¿vale? Este es de los más establecidos, de las librerías más establecidas eh, y es eh, parte del grupo de AutoML. ¿vale? Eh, es bastante fácil, intenta ser un reemplazo tal cual de un estimador de SageLearn y proporciona pues, selección de modelos de SageLearn solo y optimización de modelos, vía SMAC. SMAC es una librería de Python para optimización bayesiana de procesos complejos, de funciones complejas. No voy a meter en el tema, si queréis ver el paper donde describen el SMAC este, pues meteos ahí, echarle pues, sus dos días y lo leéis. ¿vale? Digamos que, pues, que usa esa optimización bayesiana para ver qué modelos van a funcionar mejor y qué modelos buscar. Al final... Todas las librerías de AutoML lo que hacen es una búsqueda, ¿no? La misma búsqueda que tú haces de forma manual, intentan automatizarla. ¿Vale? Auto, eh, AutoCycleLearn pues intenta ser tal cual un estimador de CycleLearn. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Aquí pues importamos pues desde de, AutoCycleLearn regresión, si es un problema de regresión, o clasificación, si es un problema de clasificación, pues aquí digo AutoCycleLearn Regresor, un regresor o AutoCycleLearn classifier. ¿Vale? después pues importo la métrica, la función de objetivo que voy a optimizar y pues hago una instancia del estimador, ¿no? entonces aquí learn regressor y claro en estas eh, librerías de AutoML como no sabemos qué modelo vamos a usar no podemos especificar los hiperparámetros. parámetros. ¿no? Si lo que usamos digamos, son unos meta-hyperparámetros, que son digamos, los parámetros que queremos para definir la búsqueda. ¿no? En este caso, eh, Autosaki Learn pues, tiene lo que es el time left for this task, es decir, cuánto tiempo puede dedicar Autosaki Learn a buscar un modelo. Eh, es en segundos. En este caso, pues le decimos a Autosaki Learn, tienes tres minutos para buscar un modelo. Intenta optimizarme la métrica eh, error cuadrático medio. ¿Vale? Ajustamos el modelo como un modelo de Scikit-Learn normal con train, like, y, y, vale, y pues ya está. Con eso ya tenemos un modelo estimado y ajustado. Ya podemos predecir con él, ¿vale? o podemos guardarlo pues con joblib como cualquier estimador de eh, Scikit-Learn. Esta es la que yo recomendaría si queréis usarla, vale, eh, en un entorno productivo. No a los datos. Si le dais variables categóricas va a explotar, eh, variables nulas, el clásico NaN, pues va a explotar, etcétera. Vale. Tipo, bot bastante eh, madura, de nuevo, entre comillas. vale. Esta es la, esta es la, la página y es similar, eh, intenta proporcionar una API como Psykit-Learn. Eh, esta, digamos, soporta modelos de Psykit-Learn y XGBoost y digamos la optimización de modelos es completamente distinta usa algoritmos evolutivos vale crea digamos árboles de pipelines de estimadores crea generaciones de ellos elige los mejores en función de una función objetivo y luego pues, crea generaciones nuevas eh, con cambios ligeros cambios eh, bastante guay usa eso DAP es eh, una librería para algoritmos evolutivos en Python usa eso para encontrar el pipeline que funciona mejor ¿Cómo funciona TIPOT, Muy sencillo. De TIPOT importamos el tipo Regressor o Classifier para clasificación. Lo instanciamos, la búsqueda, con el parámetro, pues max time means, cuántos minutos quieres dedicar a la búsqueda. Pues tres minutos. Y la función objetivo, pues funcionan cualquiera de SakiLearn. Por ejemplo, el error cuadrático medio. Y luego es lo mismo. Ajustamos con fit. Eh, ya está. Con eso ya tenemos el modelo. Pero decimos, eh, como es, usa SakiLearn o XGBoost, podemos guardar el pipeline. Eh, una vez está entrenado, el pipeline mejor se llama Fired pipeline lo podemos guardar como un archivo de joblib. Y una cosa muy chula, aunque un poco inútil, eh, que tiene tiempo es que puedes te autogenera código para crear el pipeline, ¿vale? eh, te genera un código pipeline como un script. Esto cuando yo lo he usado nunca funciona 100%, pero bueno es una cosa interesante. Luego tenemos autoqueras, eh, una librería más nueva que intenta, pues digamos, genera modelos de Deep Learning de eh, la popular librería Keras. Que ahora es TensorFlow.keras. Eh, pobre Keras. Eh, de, esto implementa pues, selección de modelos y como usa modelos de Deep Learning, pues soporta muchos tipos de inputs. Todo numérico, eso sí, pero muchos tipos, ¿no? Pues soporta texto, imágenes. Uh, Datos estructurados, multimodales, que eso está muy chulo. En daltics por ejemplo, tenemos datos de productos que tienen imágenes, tienen descripción del, del producto, tienen precio, etcétera. Todo eso lo pueden meter eh, como input para un modelo. Y usa una técnica que se llama NAS Neural Architecture Search, que es básicamente el conjunto de... Eh, bueno, esto es Autokeras, la página, autokeras.com. Eh, Neural Architecture Search es el conjunto de AutoML para buscar arquitecturas de Deep Learning. Vale, pues para generarte, ¿no? pues aquí vemos la maquinita que decide cómo, cuándo añadir una capa, cuándo remover una capa. Funciona bastante de forma similar. Eh, de autoqueras importamos o Structure Classifier o Structure Regressor. Hay otros más, de nuevo, para imágenes o texto. Ajustamos. Eh, una cosa que no me gusta que es que no tiene especificaciones de tiempo. Tienes que decirle cuántos estimadores puede usar, puede buscar. vale Y luego, cuando lo ajustas con Fit tienes que decirle cuántas épocas quieres entrenar, vale. Una vez está realizada la búsqueda, pues luego ya puedes predecir o puedes exportar el mejor modelo eh, como quieras con export model. Finalmente, Pycaret, eh, esta es la página web pycaret.org, eh, es súper nueva pero está muy bien mantenida. La pongo porque es muy muy chula, eh, muy bien mantenida. Eh. Y básicamente se enfoca en ayudarte en todos los aspectos, eh, en abrir tu Jupyter Notebook y pues te, te proporciona cosas, eh, funciones para ayudarte en todos los aspectos, como preprocesado de datos, selección de variables, selección de modelos, soportas aquí Learn, XGBoost, LightGBM, optimización de modelos y los despliega también a AWS. Bastante guay. ¿Cómo funciona? Pues de PyCaret, regresión o clasificación, eh, importas. Ellos recomiendan usar el asterisco, no me gusta y no es necesario. Eh, pues yo importo aquí, por ejemplo, el setup, la función de setup, para comparar modelos y AutoML. Hago un setup, uso todos los datos, ¿vale? No hago separación entre training test, eso lo hace el solo. Digo cuál es la variable objetivo, eh, cuál es el tamaño del data de entrenamiento, ¿vale? Y esto me realiza ya el preprocesamiento y todo, ¿vale? Eh, compare Models realice una búsqueda. La búsqueda de modelos, por lo que he leído en PyCaret, es fuerza bruta, eh, con lo cual, eh, pues eso no es tan guay, la búsqueda en sí. Eh, le especificamos el tiempo en minutos ¿vale? y la función objetivo ¿qué quieres? que quieres que ordene los modelos. ¿vale? Esto te genera un ranking, si lo haces en un notebook está bastante guay, unas tablas muy chulas. Y luego pues eh, puedes ajustar el modelo final con AutoML, la función AutoML. ¿vale? Eh, y esto ya te genera un modelo ya entrenado, optimizado. Y si quieres predecir, pues ya vos predict. Hay muchas más librerías. ¿vale? Eh, las pongo de mayor a menor grado de confianza eh, que tengo. Tengo dos con asteriscos porque no son de AutoML, AutoML. Eh, Profit es de AutoML, pero solo enfocado a eh, series temporales, Time Series. ¿vale? Es de Facebook. Esta lleva bastante tiempo y funciona muy bien. Eso sí, solo para series temporales. Y Pandas Profiling, que no hace AutoML, sino que te, da, te hace un análisis de datos automatizado de tu dataset. Muy chulo. ¿vale? Esta la recomiendo siempre a mis alumnos. Está muy chula. En cuanto a AutoML como as a service, eh, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Pues la verdad es que no lo sé eh, bueno voy a seguir eh, AutoML como servicio pues tenemos todas las eh, los cloud providers tienen uno no Google tiene Google Cloud AutoML eh, AWS tiene dentro de su suite de Data Science SageMaker tiene AutoPilot y Azure de Microsoft pues tiene Automated Machine Learning y luego pongo de a robot porque fue de las primeras que empezó con todo esto de AutoML eh, allá por 2012 creo 2013 eh, y esa la usé en su momento que está bastante guay es una, una plataforma para hacer eso, AutoML. Y bueno, de, finalmente, yo como llevo bastante tiempo eh, probando estas cosas, tengo un, un repositorio en GitHub que se llama auto AutoML. ¿no? Pues digamos que básicamente automatiza la búsqueda automatizada de Machine Learning. ¿vale? Eh, lo digo esto porque si alguien quiere pues ayudarme... Bueno, estas son las librerías. Si alguien quiere ayudarme a... Eh, a colaborar, pues aquí está el repositorio. Básicamente tengo funciones para ayudar a desarrollar a desplegar problemas en distintos containers y lo tengo montado para que funcione con AWS Batch o con Docker de momento. Entonces pues tú puedes hacer algo así. Eh, oye, pues quiero hacer este problema en Docker, quiero leer datos del de directorio de trabajo de CSS3... Esta es la variable objetivo, es un problema de regresión eh, y usa pues, este container, usa Ludwig uh, y genera estos artefactos. ¿no? Esto está en super alfa porque llevo trabajando, voy trabajando de forma eh, de forma eh, intermitente y bueno, no sé la verdad cuánto tiempo llevo, pero espero que ya sea suficiente, porque ya con eso ya he terminado. Eh, pues si hay alguna pregunta, eh, muchas gracias por todo.